A Mendy lo vemos en la 1 después de cenar y luego toca irse a la cama, a la cama para dormir. Y mira que dormimos mal, Teresa, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Ay, que lo digas. Miriam, ¿tú sabes que una de cada tres personas reconoce que tiene problemas para conciliar el sueño? Yo creo que antes de resolver nuestro insomnio deberíamos de conocer la causa, porque mm -hmm. en el origen, de buena parte de esas causas, están nuestros pensamientos en torno a la incertidumbre, es decir, todo eso que durante el día... Está ahí en la cabeza, ¿no? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿Qué sucederá? no ¿Qué nos inquieta? ¿Nos preocupa? Como no lo resolvemos en el día, pues nos lo llevamos por la noche a la cama. Claro, nos lo llevamos a la cama, esos pensamientos, y no paramos de darle vueltas a la cabeza. Bueno, a la cabeza, al cuerpo dentro de la cama, vueltas <risa> en la cama, vueltas a la almohada. También. es lo que dice el doctor Stivil? A mí me parece que es interesantísimo. Dice, ¿sabes cuál es la mejor almohada? ¿Mm? ¿Eh? ¿Cuál? Pues una conciencia tranquila y una mente en paz. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo tranquilizar nuestra mente para tranquilizar nuestro cuerpo y dormir bien? <risa> Mandando a dormir a las preocupaciones. Vaya. Sí, cuando decimos a la preocupación, a la a dormir, que no tienes que dar la lata, entonces podemos descansar ya plenamente, descansar nuestro cuerpo y nuestra mente y dirás, ¿y yo cómo mando a dormir claro, una preocupación? Claro las sacamos de nuestra cabeza. Todas esas preocupaciones que giran en torno a la incertidumbre, las quitamos fuera para poder descansar. Y hay que hacerlo eso justo, justo en el momento en el que nos vamos a la cama. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo descargamos esas eh, preocupaciones para poder conciliar el sueño? La verdad es que hay distintas herramientas que pueden resultar interesantes ¿no? para alejarnos de las preocupaciones y que nuestra mente pare. Pero hay una ¿Mm? que es muy... Muy sencilla, está al alcance de todo el mundo, es muy económica y yo te a voy ver. a proponer que es tomar un bolígrafo, un lápiz, lo que uh -huh. queramos, un trocito de papel o un cuaderno, una, así, una, un cuaderno, <risa> una cuartilla, un posit. si tienes que anotar poco, pues nada. Y... Todas esas preocupaciones que andan en tu cabeza las pones por escrito en el papel, es decir, te sientas y escribes, me preocupa esto, que no se me olvide tal cosa, tengo que hacerlos, tengo que, es que a veces estás medio dormida y dices, Dios mío, se me ha olvidado, bueno, pues todo eso lo anotas justo al irte a la cama. Dedícale un minuto, dos minutos. No necesitas más. Y tú pensarás, bueno, es que Teresa me está contando una cosa que en menuda tontería lo que se le ha ocurrido. No. Pues no, no. Tú sabes que hay muchos científicos, muchos estudios científicos que corroboran esto. Uh -huh. Por ejemplo, hay uno interesante, un experimento que se hizo en la Universidad de Baylor en Texas que estudiaba un grupo de estudiantes numeroso. Lo dividieron en dos partes. Uh -huh. Una parte tenía que escribir esas preocupaciones antes de irse a la cama. Y la otra parte, la otra mitad del grupo, no escribía nada. Estuvieron estudiando su sueño durante una semana en un laboratorio del sueño y aquellos estudiantes, aquellos y aquellas que habían escrito sus preocupaciones, lo que les inquietaba, dormían, se dormían antes una media de nueve minutos. Tenían menos estrés, su sueño era un, un sueño más, más relajante, más profundo, es decir, no tenía tantos altibajos, estos sobresaltos que a veces tenemos en el sueño, en suma. Pues era un sueño más reparador. Pues ya está, ya, ya. Me has convencido, lo voy a hacer esta misma noche, que además dicen que escribir es terapéutico. Mira, es terapéutico... A mí me gusta mucho porque hace que nuestra memoria esté más despierta. Todo lo que ponemos por escrito lo recordamos bien. En la Universidad de Notre Dame, en Australia, llevan tiempo investigando, analizando, observando a las personas que de forma voluntaria, consciente, escriben todo lo que se les pasa por la cabeza. ¿no? Sus experiencias, sus preocupaciones, sus inquietudes, también las positivas. En definitiva, tienen una salud emocional y física, ahora te lo detallo, mucho mejor que el resto de las personas. Cuando anotan lo negativo, se están vaciando de los pensamientos negativos que tienen en su mente. Pero también es importante escribir lo positivo, hacerlo a modo de diario, como cuando éramos niñas. Claro. Porque cuando tú pones algo, una experiencia positiva, tú la refuerzas, la, le das valor a esa experiencia. Las personas que hacen esto tienen una salud emocional muy, mucho mejor que el resto, pero también salud física. Menos estrés, han regulado su tensión arterial y tienen menos riesgo de enfermar. Si es bueno para el corazón, yo me apunto ejercicio de día con las piernas, ejercicio de noche con las neuronas. Los dos ejercicios <risa> son fundamentales, el físico y el mental, para dormir bien, para que descanse la mente y el cuerpo. Ojo, no se te ocurra ponerte a hacer ejercicio activo por lo menos cuatro horas antes de irte a la cama. No. ¿eh? Porque a mí me ha pasado y luego no duermo. Ahora, si es un ejercicio relajante, no pasa nada. si dormimos muy bien. Mente y cuerpo sanos.